Ya estoy cansado de jugar Ya llevamos aquí más de 12 horas En este atracción de... de ¡No! Comercio, ¡Ya, vámonos ya! ¡Ya es tarde! ¡Horas! sí de sí, sí, ¡Llevamos 12 horas! Y, y después se nos hace Tarde para ir a casa Yo creo Ajá, que mejor ya, nos vamos, ya, ¿no? Y a mí me tiran la chancla, vámonos ya mejor ¡Pidámonos un Uber! ¡Sí! ¡Ya es de noche! ¡Vámonos, vámonos! Ya, pero ¿quién tiene plata para el Uber? Eh Alexi, Alexi es el, el que. Ajá, dijo, no. ajá, Alexi. Yo no Alexi, traje Alexi. dinero. Yo que. No, no tengo dinero. No sé todo el te valieron los dulces, pero ¿cómo te lo vas a gastar? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Bueno, chicos, ya. Ya pierden el U, entonces vamos al ascensor. Eh. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y una pizza. Y, ¿Eh? y una hamburguesa. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Quiero, quiero unas sodas para el viaje. Muchas pero gracias. Pero que no tenía dinero, decías. Eh, ¿verdad? No, no tengo ¿Qué? dinero, no tengo, solo tengo para las gaseosas, para la pizza Oh my god, vámonos a mí, sí que nos va eh, a poner a de loco. Sin piña, sin piña oh, oh, Que no, nos va no, a dejar no, no, el camión ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Bueno chicos, ¿en qué piso? ¿Es que, es que estábamos? En... Eh, en el U ¿En 69 el... Espera, es que yo toqué el botón, pero como no, no, no soy tan alto, no me fijé, creo que estamos en el piso 7 Oh, la sé, que pulsaron? qué? hiciste loco? ¿Qué es esto? No, no eso, el chucky. Eh, corre ¿qué es eso? el Chucky. Es el Chucky? Corre, corre, corre un las cajas, a las cajas. ¿Dónde está el Chucky, loco? No No sé, no sé, no sé. Estaba abajo, estaba abajo, estaba abajo. estaba Ahí está abajo, ahí está abajo. ¡No me de ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! no ¡Está salgando! ¡Está salgando! No, ¡Está salgando! ¡No! ¡Ayuda! ¡Está subido! <risa> ¡Está subido! ¡Ah! ¡Guapurre! ¡No! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! salgando está salgando no ayuda está subido está subido ah guapurre no ahí está ahí está ahí está bugeado, loco! ¡No nos puede hacer no. nada! ¡No! ¡No nos Yo puede hacer nada! ¡No! ¡Qué por ti gameplay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Este no era, era... el piso! Y, ¿Y y por qué terminamos aquí? ¡No sé! ¡Lo ¡No sé! ¡Lo hundiste en la bodega, bro! ¡Ostras! Eh, eh, espero que la próxima le demos el botón correcto. Sí, pero bueno. Sí, que, es que, que, que, no ah, vale. Uh, vale, vale, Yo, me encargo, yo me encargo. Yo, yo le voy a dar correcto, el, botón está, dale, dale, dale, el botón correcto. Ahí está, a ver. Le di el botón correcto. Seguro que le dices al correcto, pues vamos eh, a ver. Eh, sí, le di, que no. Me crees tonto como Alexi. Vámonos que no. a la salida. A ver, ¡Ábrese! ¿Sí lo hundiste? No creo que no lo hundió. A ver. ¡Úndale bien! ¡Ni lo hundí! Vale, oh, pues la salida. Sí, vámonos, pues vámonos, ya estamos ¿no? a la salida. Vámonos. ya allá está el Uber. Corre, corre, corre, uh, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, volvamos no, uh, vol no vol vol vol vol aquí jamás. Pero ¿Tú eres ¿tú eres? no podemos salir. Tiene llave. llave, ¿Cómo salimos? La llave, loco. La luces. Espera. No, mira un ¡Ah, Mira, ya te yo. Sí, Bro, ya es que Escondámonos, escondámonos. Me esconde no, aquí no, loco. No. Yo me escondo en el árbol. me escondo espacio ahí. Ayúdate, ayúdate, ayúdate, métete, bro. Ayuda, mira, esconde, ayuda, la cola, esconde la cola, esconde la cola. No, me pasa ¡Ven por, por mí! Corre, bro, te sigue el asesino. ¡Oye, me está siguiendo por! ¡Ay, no, me mata! Dale, Beto, tú, salta la pato, loco. Me escondo. No me dejes. Vamos a me a escapar. Creo que, bro, creo que, me equivoqué Bro, yo creo que era el balcón ver, yo sí Y sé, yo, sé, yo era el sí tonto sé, Dale, Dani A ver si tú ver, sabes eso mejor es... Estamos en el 82, te vamos al pues 90, 90, 90, 90, ¿Hasta ¿Cómo, que 90? No, no, no, ¿Cómo que el 90? No, no, no, ¿cómo que el 90? Dale, papi. pues entonces dale, loco, dale, dale Ahí está Bro, miren mire qué bonito es el Freddy de acá atrás, loco Oh, bueno bonito de feo, ah, oh, bonito da. no, no si este sí es, si ¿sí vieron este, es ay, Esto ay, eh, no se ¡Eh! ve oh, No, ¡Se ey, al oh, ¡Corre no, a No, No, el ¡No! no, no, no se me sigue! No. Corre, corre, vào, corre, corre, corre, ¡Corre, corre, corre! corre, vete, vete, vete, vete, No, vete, no corre ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! viene, viene, viene el sucio! ¡Corre, pera corre! ¡No, Dani, corre, loco, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Regresemos, regresemos mejor Métete, métete, métete, hay que cambiar los regal Corre, corre, corre, corre Pero presionale duro, presionale duro Está, está atrabado el botón, no puedo darle ¡Hinchale! Ahí está, ahí está, ahí está Uy, qué miedo, bro ¿Que estamos en el elevador de los crevipastas o qué? ¿Dónde está la salida? ¿Cuál era el piso? No, los tres me jalaron la cola Bro, es que igual son las 3 de la madrugada, bro, o sea o sea, a las 3 de la madrugada te agarran las patas. Estamos tan tarde aquí. <ríe> a las 3 de la mañana espantan. No. Hay que eh, la, la fiesta no tiene horario, Capley Bro, más cuando hay con el... piña. A, la, a, a las 3 sale el Kevin, tú sabes que nos roban la cartera luego. Uy. Espera. Uy. Esto ¿Qué? parece la salida. ¿Eso? No. ¿Quién es ese? No, ¿Dónde no, va a salir. Eh, es el Kevin. ¿Quién es ese? No, es, no, salir, no ¿Eh? ¿Es oh, el Brian! No. What? Es no. ¿Qué está chisa? Es ¿Por qué tiene la cae aplastada? ¿Qué le pasa? No, no va Loco, pronto loco ¿Qué acabo te pasa? ¿Es ¿Qué acabamos de ver, loco Acabamos de ver como un una persona se acaba de suicidar Que venga un paramédico ah, ¿Acá hay otro botón? Esto Kal se está volviendo demasiado extraño Oye, no presiones Pada. botones extraños <Supra> yeah, Que ya de demasiado Vamos de a darle, loco, de pronto es algo ¡El Minecraft! ¡Volvimos, loco! ¿Esto qué es? A ver, Pero si estamos en Roblox. ¿Cómo que esto es ah, Minecraft? Ajá, ajá. Pues Minecraft, loco, ¿no ves? ¿Qué es Minecraft? ¿Qué? Bueno, No puedo ¿no entrar a la casa. ¿Por qué se abrió. Sí, oh, no mames, un, un, ¡Un mamadísimo. ¡Está mamadísimo! No! ¡El que no es me no. está mamadísimo! No, no, ¡Corre, corre! corre Yo estoy mamadísimo! va a matar, voy a matar! ¡No mames, me sigue! ¡Escóndete! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡No corre, me pica, no me pica! ¡Ay, viene, ¡Corre, corre, bro! Viene, que río, río, tenemos río, río, río. que regresar Sube por acá, sube por acá ¡Hoy ¡Oh, viene, ahí viene! ¡Nomás! Uh, uh, ¡Corre, uh, corre! Río! ¡Corre, a rayo! ¡Hostia! Oh, ¡Corre al elevador! Corre, corre. ¡No! ¡No, no, no, no! no no ¡Uy, me pegó bien duro! Corre, ¡Corre, ¡No! ¡Me está pegando duro el güey! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ja, ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Uy, casito! Ese, ese, ese tenía alto musculote, bro. Estaba macizo. Sí, estaba Si no era el piso 83, si no era el piso número 3, ese es el 69, loco. Era el 79. ¡No! ¡Ese no era tonto! Bro, el 69, el 69. El 69, el número de la suerte, a ver. Algo Yo creo que dándole al botón este se hace. Ay, pero ese, ese parece un botón de emergencia. Pero deja de darle ¿Qué? a botones de. Oh, ¡Oh! ¡Un circo! Oh, oh, un circo. ¿Hay un yo un yo le tengo vida a los payasos ¿Viene un, a globo? A aquí. ¡Un globo! ¿Viene ¡Un globo! ¿viene? ¡Un globo! No, globo! ¡Dame! ¿Qué hiciste? ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! No. payaso! No ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! chicos! Ayúdame ayúda, ayúda, corre yo a ayúda, al circo. A escapar, al escapas, corre corre a corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre con su martillo! ¡What the fuck! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! corre sube corre corre corre corre corre ¡No! ¡No! No, no, no, no me quedo me quedo corre corre corre corre yo estoy aquí. Aquí no me atrapa, aquí no me atrapa. Uy, corre corre corre corre corre de ahí, corre no le corre miedo al payaso, no hace nada. Les pues no sé, pero esa cabeza del frame me, me tiene con, con nervio, bro esto, esto cada vez se pone más turbio Es que ninguno se acuerda qué piso era el, el, el del comienzo, bro para oh, Yo tengo, yo todo. tengo el número, creo que era el 777 ¿Cómo que 777? ¿Ese piso existe? 7, 7. ¿Ese piso bro, existe? Ese es 9. el número mágico ¿Estás Ay, vos? pero ¿existe el piso? A ver <Glamas> A ver, 777 puedo que 666 No, chicos ¿Qué, qué, qué pasó ahí con el Teletubbies? ¡Qué miedo Nos perdimos roto, nos, mi... nos perdimos Vi su cara de frente Y no era bonita no, no era No, no, no, ¿no, no era, era bonito, bro Y eh, yo que me vi a los Teletubbies de infancia, bro ahora, ahora ya no voy a poder dormir loco. Yo, yo ya no tengo ni idea de cuál piso presionar Voy a presionar cualquiera lo, A lo que venga sí, ¿Qué? Da igual. ¿Qué? No, ¿Qué, no, esto, ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué? es esto? ¿Qué es esto? Esto oh, se parece no. a, a, la, a la pizzería ¡No ¿Qué? manches! Esta es la pizzería de Biden San Freddy's. Y verdad, no. Pero no viene nada. A ver, se puede meter en la ventilación. ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días! No hay nada, loco. la ventilación? ¡Ustras, qué guapo! ¡Ey, aquí tal vez está el monstruo! ¡No, hay una maquinita! ¡Está apagada! ¡No mames! ¡Que viene ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! No no. ¡Corre, corre, corre, bro! preparado para este momento! ¡What? ¡No! ¡Es Dani, Dani, Dani! ¿Qué te pasó? ¡Ustedes quítate serán Lucena! ¿no? ¡Qué de oh. si... ¡Si me de por si de niña! pa' aquí, Cample, Beto y no, no, no! no, no, no, bro, no, no, no, no bro. ¡Quítate ese disfraz no, es, que da miedo! ¡En serio, bro! ¡No es un disfraz! ¿Dónde viene? <risa> ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Y ¿no? me asusté! ¡No, no! ¿tú? ¿tú? ¡No, no! <risa> ¡No escapen! ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde se venga, fue? ¡No, lo pide, no, lo pide, no lo me atrapas! ¡Corre muy no lento! ¡No puede con Dani. nosotros! ¡Maldito disfraz, <risa> no, no corre nada! muy lento! ¡Loco! Lalo, de lalo, lalo, lalo. Si de por sí estaba feo con ese traje se ve más lo bonito Lo voy a partir por la mitad ya verán ¡Está más feo! ¡Venga loco. para aquí! ¡Venga para aquí! <risa> ¡Fuera! ¡Ay! Ah, ¿Qué ¡Oh, no! Dani? ¡Dani! por favor quítate ese disfraz, ya bro! ¡Es verdad! ¡Es muy patético! ¡Ya no asustas bro! ¡Ya no asustas! ¡Lo siento! ¡Era un disfraz. Verdad que te engañé? Ya presiona el botón bien Alexi ah, sí. por favor, siguiente este sí. piso. Yo le di a cualquiera. Dale al 5, al 5 no, es de la no, suerte así, no que les dije, a ver. Ahí está. Uh, ¿y, y esto. Uh, uh, no no abrir. Dice que no. Peppa Pig pe No, Pepapí. Uh, no abrir. Es un poder, no, yo. No mamen, Que no lo abran. aquí que hay aquí. ¿Quién abrió? Ahí viene ¿Qué es ¿Qué tal, pero no, bro, brother, Freddy, va para, el, frase, para el, asustarte, el, papi. <risa> voy a, ¿Tú ¿tú a matar. Tú también, betofi. quítate ese dinero. Dame el dinero, chico. No, no, no, no. te qué no, te crees, el frajón, bro. bro. No, ¿Qué no, ¿qué no mentira, quítate. todo. Qué miedo, qué miedo. Vamos a negociarlo, vamos a negociarlo, bro. A ver, negociemos. Ya, ya, mira, mira, mira atrás tuyo. Ahí hay bastante dinero, bro. A ver. ¡Ahí está! Cura, cura, cura, cura? cura! ¡Ya, me está fijando el disfraz! ¡No has asustado no, no ah, nada con eso! ¡No has asustado nada ¡Ah, ah perdón, me vestí! ¡Es el, que quería asustar un poquito! ¡Ay, ajá! ¡Dale, pinche! ¡Ahora sí! ¡Ya! Yeah, espera, yeah, espera. Yeah, ¡Por fin, bro! ¡Por fin! ¡Ya, vamos espera, a salir! Espera, ¿qué piso eres? era el piso número número uno <risa> era el número uno nadie nadie es número no. uno verdad No recuerdo! Corre. Va? ¡Vámonos, vamos vámonos, vamos vámonos. vamos vamos vamos vamos vámonos, vamos el chofer, yo voy a hacer el chofer. ¡Vámonos ya! Acelera para